Hola, Hortera. Mucha gente nos pregunta, estamos en el huerto de sal, que trabajamos con personas eh, autistas, y mucha gente pregunta, ¿y estas balas de paja, esto qué es? Si sabes un poco de qué va el compostaje, ya puedes tener una intuición. En este vídeo te voy a explicar por qué hacer compostaje en un huerto convencional, tradicional, que riegas por inundación es complicado y cómo darle la vuelta para obtener un compost de la máxima calidad en el mínimo tiempo posible. Esto que tenemos aquí es el acopio que hacemos de materia orgánica en el huerto. Cuando cuando cosechamos las habas, lo que sea lo vamos, lo vamos apilando y te habrás encontrado, si lo has hecho en tu caso, dos cosas. Una es que esto es muy feo, esto es feo, intentas que el huerto sea bonito y que tenga un atractivo y tener esto en medio pues no es, no es algo ordenado, no se ve una cosa limpia. Y la otra es que tiene tendencia todo a secarse, lo que vas aportando cada día se seca, queda como paja y en el caso de que no llueva, como está pasando en estos últimos años, aquí hay algo de humedad, pero muy poca. En el caso de que no llueva, esto no tiene humedad suficiente para transformarse. Lo que va a hacer es secarse. Entonces, has perdido el nitrógeno que estaba aquí, lo has perdido, eh, se ha evaporado, y el, no vas a obtener un compost que sea rico en, en algunos nutrientes, entre ellos sales de nitrógeno, y lo que, lo, que, lo que va a suceder es que muchas veces acabarás quemando. Mucha gente acaba quemando esto, muchos vecinos aquí hortelanos de toda la vida, porque dicen no sé hacer compost. Si esto efectivamente tú haces un montón más grande, puede llegar a retener humedad, pero necesitas que llueva mucho, que tenga mucha humedad. Y tampoco funcionará porque el todo lo que es el perímetro, la parte que queda afuera, en el exterior, va a quedar seca siempre y esto tendrás que recircularlo. En el mejor de los casos sacarás algo parecido a compost en un año más o menos. Vamos a ver cómo podemos hacer esto de manera óptima y obtener un compost de buena calidad en poco tiempo. Entonces lo que, la manera de trabajar es que crees un espacio y en este caso hemos utilizado pacas de, de, de paja que tengas un espacio en el cual delimites dónde vas a hacer el compostaje. Si yo esto lo hago muy estrecho, voy a necesitar que sea muy largo y que sea muy alto. O sea que un, un ancho de más de un metro está bien. Y en segundo lugar, necesitas que este material con el cual vas a delimitar el espacio, y la paja para esto es muy buena, te retenga la humedad y el calor. ¿Qué humedad? Pues la humedad que precisamente estas hierbas van a ir soltando cuando se descomponen necesitas tener un buen volumen para que esta humedad quede retenida dentro del montón y necesitas algo que la retenga, algo que eh, fije esta humedad. Cuando se descomponen las malas hierbas o los cultivos que retires, lo que hacen es soltar agua. Y esta agua, si no tiene un lugar en el, en el cual quedar absorbida, se va a evaporar por el mismo calor que genera a veces el mismo compostaje. Y por eso va muy bien tener dos montones, este es uno, el otro y este es el que vamos a compostar y el otro es aquel en el cual hemos visto que teníamos todo seco y vas a mezclar siempre a partes iguales. Que yo retiro las habas, pongo las habas y pongo una parte equivalente de material vegetal que esté seco. Esto pueden ser restos de cañas, puede ser paja que ya esté compostada de ocasiones anteriores, cualquier material leñoso que te esté, sea pequeño y que tenga capacidad, capacidad de, de retener el agua. Y entonces lo que vas a hacer aquí es irlo poniendo a partes iguales. Ya has visto en otros vídeos del canal, si no eres nuevo, que siempre utilizamos un, un termómetro para ver la temperatura. Si Cuando este montón esté más o menos a esta, a, esta, a esta profundidad y que tenga esta altura, esto podrá llegar tranquilamente a 50 o 60 grados. Y a esta temperatura sí que se produce una transformación rápida de la materia orgánica y además los nutrientes quedan retenidos dentro del, del compost, que es lo que nos interesa en definitiva para los cultivos. Entonces, con el termómetro lo que podemos ver es si sube temperatura, estamos a 20 grados de temperatura ambiental y realmente no sube nada. Por lo tanto aquí, tal como está ahora, se va a producir un, tempo, un compostaje criófilo. ¿Eso qué es? Pues lo explico en este otro vídeo, el de fermentación del, del compost. Allí te explico que tiene dos fases. No lo voy a repetir en este vídeo porque la gente que ya estáis abonados al canal mmm, no vamos a ir repitiendo los contenidos. Pero sí aprovecho para decirte que si te abonas al canal, pues eh, y os estoy muy agradecido a la gente que estáis abonados al canal, pues gracias a tu ayuda pues podemos hacer más vídeos, los podemos hacer de más calidad. Estamos a 20 grados, no sube mucho de temperatura, subirá cuando haya más cantidad y en el caso de que no llueva es interesante mojar la paja que hay alrededor para ayudar a retener esta humedad dentro del montón. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse si hacemos así el compost? En medio año o menos, dependerá de la temperatura ambiental, en verano es más rápido, ya tendremos el compost a punto, de modo que también tienes menos espacio ocupado por materia orgánica que se esté transformando y puedes destinar más espacio en huertos pequeños a los cultivos que te interese. Si quieres conocer a fondo el proceso de compostaje hay una serie de vídeos ya en el canal el, te dejo aquí el enlace y allí te explico muy bien las fases de, de, de fermentación, de maduración, en qué consisten, en qué casos te interesa utilizar compost joven, en qué casos te, utiliza, te interesa utilizar compost que sea mucho más maduro y bueno, mmm, nos vemos en el próximo vídeo.